Hola, hola, buenas tardes, que os van comentando un día más la taberna y hoy volvemos un día más con Evil Genius. Vamos a completar hoy el objetivo de Guerra y Paz. Tenemos que hacer la desestabilización de Juncker, vamos a hacer también la desestabilización de Sable y vamos a organizar la prueba de patinaje que teníamos aquí pendiente de Olga la Atómica para ya por fin, yo creo que por fin, por fin, cerrar esta trama de una vez por todas. Vale, ok, confinamiento de la sede, en tres minutos, cerramos esto, y claro, lo único, vamos a ir con esta opinión y ya está. Entonces, dicho esto, vale, vamos a proceder a reactivar y vamos a revisar un poquito. Vale, esta es una de esas que tenemos que hacer, nos faltan mercenarios. Vale, ok, esta la hemos mandado ahora. Eliminamos tensión, vale, aquí que tenemos... Aumenta la tensión en la zona, elimina toda la tensión poco a poco Dios, que esta nos cuesta 30 informes. Vale Vale, ok, técnicos O sea, técnicos científicos, perdón es Eso son todas estas misioncillas oh, oh, oh, oh, a ver, a ver, que no tenemos ninguna investigación activa como Ah, claro, vale, completamos esta de Olga Vale, cierto, cierto Y teníamos ahora esta medias Un biólogo, dos entrenando Vale, que es el servidor informático, vale, ¿Eh? la reanudamos, perfecto. Vale, volvemos a la base y activamos esto. A ver, aquí tenemos que escoltar prisioneros, exacto. No puede ser que los tengamos tan fresquitos. Vale, vamos a sacar informes aquí y vamos a lavar cerebros apunta bala, perfecto. Y nos queda otro por aquí, a lo mejor no... Ah, digo, a ver si nos ha colado alguien. Vale, vale, me asustado. Vale, aquí estamos todos. Nada, no, perfecto, perfecto. Esta zona está muy bien, ¿eh? Porque aquí está viniendo la gente bastante bien a descansar, a... a comer, etc. Entonces está está bien, está bien. De hecho, que podríamos ganar aquí, cerrar esto aquí y aquí y distribuir el resto de cositas que tenemos aquí en, en estas zonas y ganar zona de laboratorio, no me parece mala idea, eh. en cuenta lo que tenemos, vale, vale, vale. O sea, la gente de sable Ow. se está donde nuestro equipo, estamos ganando informes, no ganamos tantos informes, pero bueno. Mm, claro, Success. esto no va porque no tenemos las anticuadas activadas. Venga a trabajar. Vale, estamos hablando de escenarios La idea es que sí Vale, vale, volvemos al mapa y vamos a pegar un repasito de cosas que tenemos por ahí No, no, no, no Vale Vale, 10 trabajadores por 5 informes, ni tan mal Cambiamos de sede, no, no, en esta, ojo, aquí tenemos botones por 15.000, perfecto. Esta la podemos ejecutar ya, no, nos faltan mercenarios. A small fire has in your uh, un juego en el piso 4, donde? Okay. Vale, todos los, los extinguidos, perfecto. Vale. Bien, o sea, estamos mejorando bastante. Me gusta mucho. estamos bien. Ha llegado un grupo de saboteadores. ¿Dónde están? Necesitamos ver dónde está esta gente. Pues sí, me pasa igual, ¿eh? O sea, ok, los detectamos, pero nunca llegamos luego a, a verlos del todo. Bueno, los es que salen exiliados, pues salen exiliados y ya está. Tampoco nos vamos a preocupar por esta gente que ni quiere estar aquí. Vale, vamos a lavar cerebros. ¿Dónde hay más gente para lavar cerebros? Aquí. Vale. Vale, lavamos cerebros. Es lo más rentable, ¿eh? después de todo, al fin y al cabo. El, el, el lavatorio de cerebros. Es lo que más a cuenta nos sale. Vale, esta gente está entrando a a muerte. Aquí ya tenemos 10 segundos, 5 informes. Vale, vamos a hacer la desestabilización de sable, aunque nos cierran el chiringuito. Ah, bueno, que va, no nos lo chapan. Perfecto. Vale, este ya lo tenemos activo. Esto es enviar guardias, enviar botones. Elimina toda la tensión de la base. No. Esta, esta. Vale. Vale, vamos a hacer la de Olga. Perfecto. Esta para lo que nos cuesta. Vale, aquí volvemos a necesitar mercenarios. Claro, que eso nos cuesta una barbaridad. Successful. Vale, lavado de cerebro, listo. Uh. Coste de mejora, bloqueado, bloqueado, bloqueado. Vale. Pues está, de momento, al fin y al cabo, como nos da ingresos pasivos bastante fuertes, nos sirve. y en la... Uf. Aumento de tensión en la zona, eliminar tensión en la zona. Tres trabajadores para eliminar tensión. Esta nos da muchísima pasta. Vale. Esta la tenemos clausurada. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Ok, volvemos a la base y revisamos. vamos a darle aquí un poquito de caña. ¿Dónde está el grupo de saboteadores? Los hemos encontrado y les hemos dado para el pelo. Han llegado a entrar. No sé de aquí nadie sospechoso. Ni andando raro. Uy, uy, uy, uy, uy. y acaba con ella. Wow, ¿dónde está? Objetivos. Secundarios. Le... Ha llegado para proteger a su hermano entonces y acaba con ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, estos son los ¿Dónde? grupos de saboteadores. han capturado esta gente. Supongo que Olga llegará un poquillo más tarde. Esta gente se se un maravilloso. Pero Olga o el grupito de Olga, ¿dónde está? Que normalmente nos vienen por aquí. Y Junque nos falta poquito para poder tenerlos a mano, así que perfecto. Es que están todos aquí, tío. Les gusta esta mesa, ¿eh? O sea, les gusta esta. Esta zona. Vale, guardias, y mercenarios no dejamos de entrenar. Eso me gusta mucho. Esta piedra es algo que ya podemos. Eh, eh, eh, ¿Dónde está? Aquí. En sala entrenamiento. Podemos. Uh, oh, ya podemos romper esta pared claro, aquí estamos ganando una cantidad de terreno brutal vale bueno, aquella es que ya que no podamos ocupar la cerramos, exacto y por lo menos bueno, de hecho, vamos a acabar de abrirla toda ahí, ahí, eso es todo esto es terreno que estamos ganando bueno esta tampoco es ultra necesaria de hecho, vamos a para esta y esta de aquí. ¿No podemos? Uy. Ahora, vale, perfecto. Confirmamos esto, volvemos a abrir el menú y vamos a mover las cosas de sitio. Al menos vamos a coger y vamos a plantar una nueva aquí. Exacto, entrenamiento de mercenarios. Uf. De hecho, vamos a plantar este aquí. Vamos a cambiar esto así. Vale, que aquí tenemos un pasillo recto y ya está. Pero bueno, nos cabe una nueva y está muy bien. Vale, y ahora construiremos. Y cuando acabamos de entrenar estos guardias, pues ya reubicaremos a toda esta gente. Vale, ¿qué más tenemos por aquí en medio? ¿Dónde está Olga? Que miedo me da. Miedo me da Olga. Vale, a toda esta gente la tenemos más o menos entretenida, o al menos ahora entrarán. Sí, perfecto. Estos están entretenidos ahí a tope dejándose la pasta y todo en nuestra base, perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿Qué más tenemos? Oye, ¿cómo van nuestros grupos y nuestros pisos inferiores? Aquí en el piso 1, oye, tenemos a gente trabajando, eh. Han venido, el hecho de poner aquí la cama está muy bien, de poner esto aquí, esto aquí, está muy bien, eh. Me gusta que esto vaya cada vez a mejor ritmo, sin duda. Vale, en el piso 4, tonto Vale, los pintores. Un uh, cuidado, vamos, cuidado, vamos. Perfecto, maravillosa huida. Dale. Tío, un Dale, una Uno. Lo esperaba. Buah, ya viene un patú. No, no, no. Bueno, poco de daño de lateral que nunca viene mal. ¿Lanza eso? Un objeto de tu guarida ha sido destruido Vaya el incinerador <risa> Cosas Confirma, vale ¿Dónde está? ¿dónde está? Oh, creo que ya sé dónde está Efectivamente Fua. Se ha venido a este lado como... Millones... Millones. No, no, no, no. Oiga, ¡Me quedé atrapado! ¡Está en el programa! ¡Está en el puesto! ¡Encuentra a ese ¡Y llévame a interrogarlo! ¡Es un intruso! ¡Es un intruso! ¡Es un intruso! ¡Es ¡Es Of your before vale de sus minions! ¡Porque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 Maravilloso. Cuando nos volvamos a ver, me la, nos, nos vamos a ver. ¿Cómo que nos volvamos a ver? Otra vez. Vamos a tener que ver hasta mujer de nuevo. Vale, paramos esto. Salimos aquí. Y ha desaparecido. Sí, se marchó. Bueno, vale. Todo el mundo va a curarse. Hay gente aquí. Chupando mucha. Mucha. Mucho espacio ahí para... Malo. Vale, ok. Operaciones globales. Vamos a volver a donde nos atañe. No. estos son guardas. Vale. Cinco guardas. Esta me gusta. No, esta, esta no nos gusta tampoco. Vale, esta no la podemos coger ya. Seis guardas, cuatro mercenarios... Vale, vamos a desestabilizar Junke y completamos ya Los dos objetivos que nos habíamos propuesto Para el capítulo de hoy del tirón Vale, oye, perfecto Vale, vale, vale Me gusta mucho la idea, vale, vamos a meter aquí Tres propagandistas para ir eliminando la La corrupción Vale, cinco técnicos Por 10.000, es que es eso Nos sobra la pasta y vamos sacándolo Todo Bastante sencillo We have captured an agent. Vale. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Buah, bola de demolición. Nos va a venir, eh. No, sí. Se nos va a comer. Bueno, pues sufriremos las consecuencias. No pasa nada. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Mm, mm, mm, mm. Interesante, tres botones. Necesito un descanso de todos esos payasos. Me parece correcto. Él. Te lo ha ganado. No. Valió la pena esa defensa en la base. Vale, ok, nos han confinado bases. Es sí, que al final pasamos un montón de tiempo revisando esto. Vale, ok, viene Olga. O sea, uy, Olga, perdón. Sí, esta mujer. Y entonces, a los objetivos secundarios exactamente, o sea, obtener recompensa que son. 20, Whenever vale. we have these little chats. Se ha enfadado, ¿eh? Sabes ahora que acabo, me lo que haber metido a mi hermano en todo esto Has venido buscando lo que más me importa en esta vida, que me tan solo te debo devuelto favor Y le pago generosamente por sus servicios, no le ha pasado nada Y si no me provocas, no tiene que pasarle nada Antes no he estaba tomando en serio, pero ahora cuando vuelvas verás cómo me he estado conteniendo O sea, ahora la siguiente quest que nos salga con esta señora va a ser una locura Ah, bueno, no, nos la hemos quitado de encima ya Sí, es que si no Vale, bueno, ok, entiendo que nos la hemos quitado de encima, está bien Claro, y no quiero iniciar o arrancar otros objetivos secundarios Vale, vamos a esperar a ver qué tenemos de objetivo principal vale, vale, vale, vale, vale Más extintores, ok Ay no, vale a ver ¿qué, qué tendimos eso con los nuevos objetivos y, y ya con eso pues, lo gestionaremos. Aquí, aquí vale, perfecto. El y Barracuda se ha recuperado. Maravilloso. Vale, y aquí va a tener que venir a estos, ¿vale? Vamos a ir enganchando a esta gente Los puedes... Hombre, yo supongo que teniendo el suficiente nivel de... de... Uh, vale, ya tenemos guerra y paz completado Vale, ver los objetivos, vamos a ver, obtener una recompensa cinco guardias, cinco trabajadores, informes y dinerito uno menos, las naciones de paz se van enfrentando entre sí como ratas hambrientas con su retirada. Yo me vuelvo más poderoso. Poderosos somos un poder general, pero paz no ha desaparecido. Aún tiene socios que están en su contra. un par de derechos humanos. De repente a todo el mundo le parece bien ponerse en tu contra. Dejad de respirar. Procedemos al ataque, señor, pero para terminar lo que ha empezado, Nieto, Les pondré mi bandeja y cuando vengan a por ella les recordaré por qué me jodan el rojo. Uh, o sea, mata investigadores de paz en el mapa mundi mm, en el mapa Mundi. Mm. Dispara caos contra policías centrales de Junque. Interrogation success. Claro, y aquí no lo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver A ver, ver. ver si bueno. quieres. ¡Oh, destruyéndome! Come with me if you want. no! no! Muy muy vale, Bueno, para mí no se parecen. Vale, vamos a ir aquí a lanzar un montón de gente. Tenemos cadáveres también aquí que limpiar. Venga, sus tintores. Llegan esto con extintores, pero de qué forma. Vale, vamos a darle calor y arrepentamos estos motores, destruimos, todo lo no que necesitemos, etc. No se nos ha nadie, ¿no? Está todo el mundo ya bajo nuestro yugo. Estás abriendo, Iván, hijo mío. Vale, desactivamos esto porque ya está. Vale. Oh, hemos perdido aquí de nuevo el incinerador. ¿Qué manía tendrán los agentes enemigos con incinerarnos? Vale, vamos a meter aquí extintores. Vale, este aquí... Ahí no. Vale. Aquí, como las trampas literalmente es algo que nos está dando bastante igual porque no funcionan. Vale, aquí la verdad me da un poquito igual al el pasillo. Está bien como no está y no tiene mucho tampoco. ¿Por qué tenemos eso ahí aún? Vale. vale, aquí le lavamos el cerebro a este. Le lavamos el cerebro a este también. Vale, vamos liberando mesas. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Dios, aquí se nos ha quemado todo esto. Vale, vale. Uy, porque aquí no puedo poner. Que, que me impida colocarlo Un foco Disruptor de cámaras de simetría Tu sistema de seguridad y se dedica a transmitir imágenes Oh Que no tendré disos por la base de puestos ¿Qué me estás contando? O sea, ¿en qué momento han puesto eso? Eh, muy loco todo esto Claro, tendré dos o tres por ahí, puestos así Y te, claro, te, estamos teniendo Imágenes falsas y nuestros guardias No ven eh, Tremenda locura Aquí hay otro Aquí hay otro ¿No? ¿O aquí qué hay? Ay no, oye Esto es cámara aprazada Vale Objetos, aquí está el otro Oh, qué barbaridad me parece esto Vale eh, No tengo ningún otro por aquí Vamos a construir otro de estos aquí Para la cámara Vale Qué fuerte Vale, confirmamos todo Wow, y no puedo O sea, no tengo forma de revisar esas cosas Esos detalles No, pero eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Vale, eh, a eh, eh, Demasiada gente entrando en combate muy gratuitamente Venga Vale, ok Tenemos un complejo informe que se usa para llevar a cabo maquinaciones Vale, ¿qué más cosas vamos a meter por aquí? Dijimos si no me equivoco de investigar calzado deportivo tipo no que trae la tensión en acumularse Esto no nos viene nada mal Amplificar la señal esto está bien porque tenemos la centrifugadora pero es que qué otra cosa podemos esto es para la guardia, dibujo artístico mostrador de seguridad avanzado esto es, esto es, esto es vale, para las mesas de guardia que nos permite con un mismo esbirro tener más cámaras, así que vamos a darle calor a esto perfecto porque de energía vamos más o menos bien vale, así que vale, perfecto seguimos Opcionales es eso, que aquí. vale, vale. ¿Eh, han descubierto esto, sí. <tose> okay. Vale, dale, el, vale, vale, <tose> el Deberían, ¿verdad? Vale, vamos a meter uno de estos. Un servidor de estos... puntos Esto está bien tocho, ¿eh? Vale, aquí tengo la sala esta. Vale, voy a venderme esto y esto. Y me cabe esta hermosura aquí. Perfecto. De hecho, podría recuperar esto. Vale. Perfecto. Me gusta mucho. Vale, aquí seguimos teniendo gente. sí. ¿Ah? Hay gente, pero.. Vale. Creo que nos vamos a montar otra instalación de.. De captura de gente con sus respectivos lava, cerebros. Come with me if you want to live for a few more minutes. Vale. No, no, no. ¿Sabe admitir que le han metido? Qué pena que yo bueno. una Hasta cero Bueno, claro, se habrá escapado. Vale. Ok, vamos a. Bueno, vamos a. A ¿Dónde estamos? El piso 1 justo en medio. Vale. Aquí era buena zona para meterlo del servidor. Vamos a meter... Es que esto es muy zona de trabajo. Vamos a meter aquí en el piso 2. Esto está vacío. En el piso 3. Tres... No me parece mala candidatura, ¿eh? Vale, vamos a meter aquí en el piso... Bueno, el piso 2 que está vacío. Vamos a aprovecharlo. Vale, vamos a meter aquí una super cárcel. ¿Dónde está? Vale. Vale, perfecto. Vamos a construir aquí sala. Esto pasillo. Tal que... Sí. Vale, me gusta. Uy, ¿qué, ¿qué nos estamos cargando aquí en medio? ¿Esto qué es? Un extintor. Bueno, se mueve de sitio el extintor. No pasa nada. Aquí no se puede colocar porque esto es justo la escalera. Vale, aquí está bien. Entonces, ahora construimos tipo de sala. Seguimos abriendo pasillo. Esta roca la voy a poder tumbar. Sí. Podemos abrir abrir aquí Vale, perfecto Vale, de 4 por 17, perfecto Vamos a abrir aquí, un pequeño cuartito 1, 2, 3, 4 Vale, y ahora abrimos tal que todo esto Vale, eso es, seamos listos Vale, vamos a utilizar esto, vamos a meter aquí Esta puerta reforzada y vamos a meter 1 y 2 vale, y tres vale, una pequeña sala de descanso, lo vamos a meter aquí también comedor aquí, tal cual todo junto, perfecto ¿qué vamos a meter? objetos el que funciona solo, exacto Uh, oh, de hecho puedo poner dos, uno enfrente del otro bueno, uno al lado del otro maravilloso, además decoración condimentos Perfecto, y perfecto. Rollo aquí. Bueno, la máquina esta me sirve. mejor la recuperación de vitalidad. Bueno, pues como aquel. Vale, aquí mismo. Vale, ok, ya tenemos la pequeña zona. Vamos a hacer un poquito de speedrun. Además, ahora aquí, a lo que veníamos. ¿Dónde está nuestra cárcel? Prisión, perfecto. Vamos a coger y vamos a abrir. Tipo de sala. Aquí. Todo esto Pues que la zona Vale, así de 12 por 13 Vamos a ampliar el pasillo Vale, eso es, y le vamos a meter aquí Una gacho puerta bien grande a nuestra sala 1, 2, 3 y 4 Perfecto Objetos, una puerta Estas es bien reforzada Y vamos a meter aquí Una, dos 3 y cuatro celdas, perfecto. Y le vamos a poner aquí un uh aquí cabe. Perfecto, un lava cerebros. Dos lava cerebros. Estoy justo aquí en la puerta. Vale, y tres lavacerebros, vale, perfecto. Y así podemos ir trabajando con esto. Menos 85. Buah, lo que sí que vamos a tener que hacer también es. Vamos aquí. vale, vale, vale. vale. Vamos a ampliar justo esta zona por aquí. No hay oro. Vale, y vamos a meter aquí generadores. Y vamos a bajar a Iván. Vamos a bajar a Iván para tener más prioridad de construcción aquí en esta zona. Vale, vamos a mover este para aquí abajo. Perfecto, y aquí me cabe otro, así gira. Maravilloso. ¡Ay, no! Vale, bueno, pues alargamos un poquito la sana. Por aquí. Vale, y movemos los objetos. Vale. Vale, ok, de hecho... Aquí no sé por poner, pero. Aquí sí, pero estamos igual. Bueno, habría que ver cómo lo reformulamos. Vamos a coger a Iván, lo que traemos aquí. Y vamos a hacer el hazlo ya. esta sala al fin y al cabo es más difícil que tenga problemas de o que llega a tener problemas de electricidad ¿está bajando Iván? bueno, claro, viene desde... China hasta allí vale, vamos a movilizar a la gente estoy en los cerebros bueno, este le vamos aquí, este le damos el cerebro este... investigador aquí le sacamos informes aquí... La tenemos también Vale, la cosa es no parar claro. Objetivos, ¿qué más tenemos? Opcionales, vale, ninguno Mata a un soldado A ver Para porque se nos está yendo un poquito de madre Todo esto, ¿dónde están el resto de objetivos? Vamos a localizarlo ¿Qué tenemos en el mapa mundial? Dispara caos, dispara caos, mata a los investigadores De paz en el mapa mundial Mata a los investigadores de paz en el mapa mundi. Es súper... ...abstracto. ¿Cómo que mata a los investigadores de paz? O sea, entiendo que tengo misiones... Uh, aquí. Soldado de la paz. Vale, atrae el objetivo. Visitando tu guarida. Vale, y entiendo que viene literalmente un grupo... Mata soldados de paz en el mapa mundi. Vale. Vale, vamos a darle caña a esto. Y vemos si viene el grupo de soldados. La verdad es que me interesa saberlo si viene el nuevo. Entiendo por lo que hemos hecho o por lo que acabamos de hacer, que sí, que es el caso. Atributos, ¿qué hago aquí? Caras conocidas. Uy, ¿a quién hemos conocido nuevo? Uh, más agentes. Sí, investigador muy hábil. Vale. Un agente secret <coughs> <You coughs> secreto, dar un buen espectáculo, peligroso, vale. Yo en estila para llegar a tu isla, pues está. Ah bueno, me por aquí. Esbirro, uy. Vale, vamos a llegar al piso 1, no, que aquí es donde estaba Iván, efectivamente. We will crush. Vale, hazlo ya. Ah, vale, esto. Venga, un poquito de prioridad. Vale, ¿dónde me hemos metido la cárcel? Piso vale, bueno, oye. Bien está. Vale. Vamos mejorando la, la, la base hacia abajo. Vamos construyendo todo un poquito a mejor. ¿Dónde están estos soldados de la paz? Que están viniendo a nuestra base, pero no mucho. ¿Qué hace este, aquí este signo contra la pared? Descripciones son maravillosas. Vale, ah, bueno. Llegada dentro de dos minutos. Vale, pues entonces lo vamos a cerrar aquí, creo yo. ¿Qué nos queda? ¿Qué tenemos ahí a medias? Hay ah, que es escoltar a las gentes. Sí, todo esto hay que ir moviéndolo bien. Vale. Bueno, está bien, está bien. Estamos mejorando bastante, ¿eh? me gusta, me gusta. Wow, ahora tenemos que mover todo esto. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Objetivos. Opcional. Ah, bueno. objetivos Vale, pues nos vamos a centrar en esto. Aprovecharemos también, disparemos caos, etc. Uy, siempre. Estamos en el otro lado. Vale, todos pues son extinguidos. Y aquí no... O sea, tenemos esto. Y no, no viene nadie. ¿Susurra? ¿Susurra? ¿Qué me parece? Bueno, lo dicho Con todo esto Lo vamos a dejar por aquí bastante. ¿Susurra? Pruebas ¿susurra? Pero bueno, vamos a continuar Mejorando la base y Poniéndole fin A la organización de paz oh, Está aquí Está por aquí Objet, Pruebas falsas Modificar, destruir hay que hacerlo, No quiero pruebas falsos en mi base. ¿Dónde está? Bueno, no sé. Eh, la gente que tenía que venir no ha venido. <risa> todo correcto. Vale, bueno, no pasa nada. Lo dicho, cerramos el capítulo. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.